Bienvenidos a mi canal, como les dije en este canal, voy a hacer de toda clase de videos, incluyendo de amor. Hoy reciclaré una caja de cereal, haré una caja sorpresa personalizada de los Picapiedras, que fue una de las series animadas más exitosas de la televisión. Esta caja de cereal mide de alto 27.5 centímetros y de ancho 19 centímetros. Voy a desarmarla y voy a cortar, a sacar esta tapa superior. Ahora voy a medir acá 13 centímetros, voy a medir en esta parte que cortamos, un centímetro, que sería para hacer una división, para la mitad, y vamos a medir esta altura, que son 4.5 centímetros. voy a trazar con la tijera para poder hacer el quiebre más fácil y volvemos a repasar así acá adentro vamos a medir un centímetro o sea a trazar hacia adentro trazamos la línea y cortamos nos quedaría así ahí se los quiebres y vamos a pegar este estos centímetros no los vamos a pegar porque irían pegados en, en la cajita vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así en el medio de la línea que trazamos voy a utilizar papel seda, este paso es opcional voy a arrugar así voy a forrar esta parte, voy a aplicar pegamento blanco voy a pegar este papel seda porque así me dijeron que hiciera la cajita, esta cajita es para una amiga bueno, con un pincel termino acá de esparcir el pegante blanco y pegamos sea Como les digo, se pueden evitar este paso. Bueno, acá ya recorté todas estas partes. Voy a hacer este quiebre acá. Y voy a aplicar de nuevo silicona líquida. que sería para pegar esta imagen de los picapiedras? Picapiedras enamorados como les dije, es una serie animada de la que en un tiempo fue muy exitosa en la televisión a mí me encantaba o todavía me gusta voy a cortar estas partes que sobran esta imagen la imprimí en una hoja normal una hoja de blog con marcador negro dice todas estas líneas o repasé y voy a hacer corazones en toda la imagen porque lleva una frase o un mensaje que habla de los corazones. Cien si corazones no estarían para poder albergar todo el amor que siento por ti. Ese es el mensaje. Nos quedaría así, ahora este lado lo vamos a forrar con cartulina como para que quede más bonito, más pulidito. ahora vamos a aplicar silicona líquida en estos lados y en estos otros para armar la caja vamos a dejar que seque un poco y pegamos Van a cortar dos rectángulos en cartulina de diferentes colores, ahí vienen las medidas y en un extremo vamos a medir 4.5 que sería la altura de, de la cajita. Trazamos con la tijera, Yo escogí estos dos colores, que sería para escribir un mensaje No sabes lo feliz que me siento... De ser parte de ti y de que tú seas parte de mí. Te amo, amor mío. Vamos a aplicar silicona líquida en este extremo de la cajita. Doblamos acá y pegamos. ahora voy a colocar los dulces, claro que puedes colocar lo que desees, el obsequio que desees y en esta parte voy a dibujar tres corazones o también los puedes cortar en papel rojo y pegarlos, voy a hacer estos, estas rayitas acá como simulando un lacito y voy a escribir otro mensaje son tres años de noviazgo, pues acá colocarías los años que estás cumpliendo con tu pareja. Siento que son muchos, pero me siento feliz que estemos aún juntos. Y vamos a repasar estas palabras principales. nos quedaría así vamos a hacer la tapa esta es la medida y en sus cuatro lados vamos a medir 2.5 centímetros voy a repasar con el lapicero sin tinta o también lo pueden hacer con la tijera para poder doblar más fácil vamos a cortar así los cuatro lados, y vamos a hacer los quiebres. Ahora voy a tomar otra imagen de los picapideras y la voy a pegar acá en este lado. Voy a tomar papel escarchado, plateado, y voy a cortar unos corazones, a sacar tres corazones con esto que sobra acá estas esquinitas voy a cortar más corazoncitos para decorar y vamos a pegar así acá a partir de esta línea vamos a medir 5 centímetros y trazamos la línea trazamos otra, volvemos y medimos 5 centímetros y trazamos la línea de nuevo y otra axi. Y vamos a escribir el mensaje de la caja superior o de la tapa superior. Haces que cada momento sea puntos suspensivos. Voy a repasar acá para que se vea más esta frase y con marcador grueso termino de escribir ÚNICO. Voy a repasar esta palabra para que se vea más gruesa y más bonita. Y vamos a delinear esta imagen. Ahora voy a dar vuelta para armar la cajita, voy a aplicar silicona líquida en estos lados y pegamos así. Así nos quedaría la tapa, tapamos y terminamos. Bueno amigos esto ha sido todo, creo que es una caja muy original que va a sorprender a tu pareja, si te gustó regálame un dedito arriba, comparte el video con tus amigos y por supuesto que te suscribas a mi canal, hasta pronto.